Dios les bendiga a toda la gente linda que se pueda estar conectando a este Maratón 48H. Por aquí volvemos al séptimo Maratón 48H, donde usted puede conseguir a través de la página de Facebook. Facebook y darle share, compartir esta buena palabra que seguramente tantos hermosos ministros, colegas, amigos eh, han estado compartiendo con ustedes en la, en la tarde, día, noche de hoy. Así que este séptimo 48H maratón es entrando en la profundidad del espíritu y saber que podemos entrar en la profundidad del espíritu y este hermoso libro que nos regala el pastor Antonio Florido, una, una pieza donde cada uno de ustedes, pastores, amigos, colegas, debería tener en su colección, ¿verdad, mi amor? Amén. Queremos que sí, Te al pastor pastor de Figueroa, la pastora Sonia Navarro, de aquí, de Trujillo Alto, Puerto Rico. Queremos que considere estos momentos de adoración, de alabanza, y también de oración e intercesión en estos 48H. Eh, damos gracias al pastor Antonio Florido y esta iniciativa junto a todo esos de trabajo que sabemos que es algo pero para Dios nada es imposible vamos a comenzar orando nuestra participación de aproximadamente de 55 minutos para que Dios guíe yo sé que has estado escuchando, has estado viendo otros compañeros pastores ministros, eh, expresar en estos 48 H pero queremos no ser verdad gravosos y e ir a orar por ti por tu petición, gracias te damos Dios mío por esta hermoso día que tú nos permites estar en este Maratón 48H. Padre, bendice al, al, al Pastor Antonio Florido y esta, esta visión, Padre, que ha tenido de poder establecer este, esta programación que sabemos que va a ser de bendición para muchos. Padre, entrando en la profundidad del Espíritu. Gracias porque somos partícipes de este testimonio y somos partícipes de este libro. Padre, que nos ha permitido poder llegar a mucha gente. Te pedimos tu bendición en el día de hoy. Y todos los hermanos que han estado, Padre, los que van a estar, que tu gracia se manifieste en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos gustaría comenzar en la noche de hoy eh, trayendo una palabra bíblica y vamos a adorar al Señor con algunos cánticos, porque parte de entrar en la profundidad del Espíritu Santo es, es invitarlo es invitarlo a que esté con nosotros, a que, a que tengamos un rato de intimidad, a que tengamos un rato de oración, ¿verdad?, juntos, porque es el mejor amigo. Y, y a Él, alaba Padre, al Eterno Dios, al Príncipe de Paz, al Emanuel, al reaguardián de la Creación, al Creador del Universo, al Alfa y la Omega, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sea toda gloria, sea toda honra, sea toda majestad, y ahí donde tú estás, sea en tu casa, esté guiando y estás conectado a este radio a este maratón nosotros queremos invitarte para que, para que adores al Señor y queremos comenzar con una palabra en Efesios capítulo 3 que nos habla precisamente de ese amor que excede todo conocimiento. Entrar a la profundidad del, con el Espíritu Santo trata precisamente de, por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma for, nombre toda familia en los cielos y la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, Amen. para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,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 en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. amén, amén. En comenzar el año entrando en la profundidad de tu Espíritu Santo, Señor, te invitamos, te invitamos, oh Dios, en esta, en esta tarde, Señor, en este momento que podamos estar conectados con tanta gente alrededor del mundo, te invitamos, el Espíritu Santo. Amén. Jesús. Amén. pensamos que, que lo hemos hecho todo y no ha pasado nada, nos hemos encontrado, verdad, eh, mi amor, en situaciones difíciles donde pensamos, verdad, que, que, que hemos hecho todo, hemos tenido dificultades, enfermedades, tuvimos en un momento enfermedad de nuestro hijo, Marcos, y, y dijimos, hemos hecho todo lo posible, ahora no queda más. Y... Dios como que nos invitó a entrar a su profundidad, a, a la profundidad del espíritu. Hicimos, me la bendecido en poder desarrollar el, el, el, el prólogo de este hermoso libro, el cual, ¿verdad?, lleva también el título, este, este maratón 48H. Yo quiero, ¿verdad?, que podamos eh, compartir cuando hablamos de ese fruto del espíritu, de eso que, que Pablo nos exhorta, que podamos tener. Dice, seamos, ¿verdad?, tengamos el fruto del Espíritu, paciencia, vegidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que podamos manifestar eso y hay momentos donde somos expuestos. Estamos, somos ese árbol, ¿verdad?, que tenemos ese fruto. Y somos expuestos a las tempestades eh, del ambiente, eh, de las situaciones ambientales, ¿verdad?, si lo simbolizamos como un árbol. Eh, somos expuestos a, a, a, a que alguien venga y robe nuestro fruto, a muchas cosas, pero cuando entramos en esa profundidad de Dios y del Espíritu, como bien dice el libro de nuestro pastor eh, Antonio Florido, podemos observar y, y ver otras cosas, otras posibilidades que no vemos o no hemos visto cuando no entramos a en esa profundidad. sabes qué, mi amor? Cuando hablamos del Espíritu Santo y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, Llevarlo a una profundidad como la que ¿verdad? establece nuestro amigo pastor Antonio Florido en esta joya literaria que tengo en mis manos. Nos hace recordar cómo, cómo hemos integrado ese fruto en el diario vivir. Es mucho más que, que una ilusión, es mucho más que, es que está allá arriba inalcanzable, pastores, y cómo yo alcanzo ese fruto y cómo hago que se haga realidad en mi diario vivir. Eh, y dejamos esta nota en el libro del pastor que queremos compartir contigo hoy. Dice, nuestra vida pastoral de 25 años hemos sido bendecidos y disfrutados del fruto del Espíritu desde la vida interior, mediante el acercamiento a los demás y en el carácter. Todo esto redunda en el fruto del amor. Si cada ser humano descubriera cómo el Espíritu Santo va fortaleciendo en nosotros este fruto en cuánta exquisitez hay en él, tendríamos menos conflictos con nosotros mismos y con otros. Amaríamos más desde la esencia y la encomienda de Cristo y fuéramos más libres para adorar cada día de, de nuestro diario vivir. Y tú me dirás, ¿cómo se hace esto? Sencillo, el fruto, la, la, la base es el amor, es ese fruto. Y de ahí sale hacia la vida interior donde se trabajan los frutos de la mansedumbre, la templanza. Y también hay otros frutos que se trabajan desde el acercamiento a los demás, que está la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe. Y entonces hay otra ramita también que sale de ese fruto del amor, que ese nos ayuda con el carácter. Y el, los frutos que se desarrollan ahí es vos y paz y cuando nosotros leemos en Efesios 3 y estamos hablando de que hay una, hay algo una, hay poderoso que dice conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, estamos hablando de un fruto en acción ¿verdad? el apóstol eh, lo dice con énfasis por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre Aleluya. de nuestro Señor Jesucristo mm -hmm. O sea, hay un clamor ferviente del apóstol por esto. Y dice, para que eh, seamos ¿verdad? llenos y fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que comprendamos con todos los santos. O sea, esto es un oficio de todos los santos. Para que lo entendamos como cuerpo de Cristo. Para que lo comprendamos, no a, aislados, lejos del cuerpo de Cristo, sino sumergidos en su cuerpo y que nos sumerge su espíritu. Por eso es que bien claro, ¿verdad? Este 48H lleva el tema, ¿verdad? Entrando en la profundidad del espíritu. Entrando en la profundidad del espíritu, me encanta uno de los pasajes que, que escribe nuestro pastor Antonio Floridi y nos lo comparte. En uno de los capítulos, él menciona que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Cuando lo conocemos de veras, no queremos separarnos de él y es que yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú tienes un amigo que es fiel contigo que camina contigo yo le, yo le llamo a los amigos que son sostén ¿verdad? el valor de la amistad cuando nosotros podemos tener una calidad de amigos que sabemos que van a estar con nosotros cuando estamos tristes como cuando estamos alegres y cuando aún estamos pasando por la prueba podemos contar con la oración de ese amigo eso es poderoso, pero qué más poderoso es saber que el Espíritu Santo toma forma y es nuestro mejor amigo no nos, sepa, no nos vamos a querer separar de él, queremos estar con él en todo momento y fíjate que viene a mi mente ahora mismo la palabra de Job, cuando Job tenía sus tres amigos y él estaba pasando por su proceso de prueba, esos tres amigos no se fueron lejos, lo miraban, lo miraban, no se acercaron, le dieron su espacio, pero Job sabía, sabía que podía contar con esos amigos, aún en su dolor y mirándolo quizás un poco a la distancia, él sabía que estaban cerca que estaban cerca, yo creo que un poquito la pandemia nos ha hecho separarnos a nivel físico, pero que mucha unidad de espíritu y de oración hemos podido tener con amigos del corazón, ¿verdad? Con amigos que se convierten en hermanos, y eso mismo es lo que queremos que el Espíritu Santo este año haga en tu vida, que, que se transforme esta amistad que tú nunca quieras separarte de él, porque es que cuando estamos apegados a su amor, cuando vemos que estar apegados y ser su amigo hay un fruto, que da vida y redunda en el amor del Padre, sabemos que ahí hay una plenitud de Dios. Y yo creo que es imperante, ¿verdad? Que adoremos al Señor porque se merece toda gloria y toda honra. El cántico ¿verdad? que lleva tiempo. Que dice, lo voy a parar, ¿verdad? Como nos acordemos. Que tiene tu espíritu. ¿Qué We're Porque es que hay una presencia de Dios Que mueve todas las cosas alrededor nuestro Que nos mueve de adentro hacia afuera Que hace que caminemos en gozo Que hace que caminemos en paz En bondad, en benignidad Y ese fruto resalta para vida eterna Y gloria a Dios que podemos vivir esa vida abundante Cuando caminamos y entramos en la profundidad del Espíritu Santo Oye, y nosotros en este proceso del de, de tiempo que pasa. Vemos cosas que suceden a nuestro público. Y estamos, ¿verdad?, como hablando, como podría hablar un, un reportero, estamos viendo un poco de luz al final del túnel, desde el punto de vista de la pandemia. Y, y ya, ¿verdad?, hemos pasado varios meses en Puerto Rico, desde marzo, en, en otros países, en otros ¿verdad? estados, un poco después o antes. Verdad, febrero ya veíamos enero. Ya en muchos países que la pandemia ha cumplido un año, como en el caso de China, eh, y veíamos, verdad, todo está esto como algo complicado. Y reflexionábamos acerca del sostén de Dios. Yo creo que cuando nosotros vemos a Dios trino, verdad, esa, esa figura, esa forma, verdad, de la iglesia eh, protestante y, y verdad, la iglesia eh, histórica. Que, que afirma la trinidad, afirma el componente, ¿verdad?, de esa trinidad y, y Padre, Hijo y Espíritu, ¿verdad?, siempre reconociéndome que no son tres dioses, es un solo Dios. pero vemos ese, ese Jesús hablando a sus discípulos diciendo, cuando yo me vaya, os dejaré el Consolador, el cual estará con nosotros y os recordará lo que yo he dicho, ¿verdad?, y dice, y él tomará de lo, de lo mío, de lo que de lo que yo dije, Dios hará saber. Así que la función del Espíritu Santo en la vida de nosotros y en la vida del creyente es poderosa. La Biblia nos habla y dice que, que es como, como, ¿verdad? Ese paracleto, ese ayudador. Es momentos, el ejecutivo de la deidad. Eh, eso es así. Es el ejecutivo de la Deidad y cuando nosotros tomamos to, toma forma, al lado de nosotros, cuando hablan de Paracleto, es que camina conmigo, está a mi lado, o sea, y, y entonces me sostengo, ¿verdad? Puedo, puedo descansar en su amor, puedo saber que como él está en la dirección, ¿verdad? De esta, de esta obra que se llama Vida, que se llama la vida de, la, de Sonia, que se llama la vida de Israel, que se llama la vida de Juan, de María, de, de toda la gente que se puede estar conectando, de Teresa, de Andrés, que, que toma forma. Y cuando tú le das el lugar que corresponde, vemos esa obra tan hermosa de sostén, mi amor. Porque hay un plan. Eso es así. Y, y a veces eh, eh, eh, y hay un cántico hermoso que dice tienes un plan y lo cumplirás. Eh, y hay un plan de Dios trazado en la vida de Nosotros, nuestra hija hace poco nos preguntaba y, y Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todo lo que yo voy a hacer. Pero ahí no voy a entrar en ese tema teológico, pero sí quiero ser práctico en el proceso. Eh, eh, Dios tiene un plan sobre nosotros y nos va a bendecir. Y la Biblia establece y dice que tengo un plan de los con ustedes, porque mis pensamientos no son igual que el de ustedes, son pensamientos mayores, pensamientos de paz para dar ¿verdad? lo que esperamos. Y como reflexionaba hace unos minutos, podemos ver situaciones y dificultades que, que puedan intervenir en ese plan. Por eso es que nuestra oración se basa siempre, señores, el plan que tú tienes para con nosotros que, que el enemigo no lo destruya, no lo cambie, sino que nosotros seamos conscientes del plan que tú tienes para con nosotros. Y este año es un año hermoso para poder desarrollar ese sueño de Dios, esa, esa visión de Dios en tu vida. Amén, amén. Y miren, miren, ¿por qué? ¿Por es importante que, que entremos en esa profundidad con el Espíritu Santo? A mí me parece que es meridianamente necesario que nosotros caminemos al lado de aquel que nos sostiene, de aquel que nos va a guiar por la ruta correcta. Y yo les tengo un, les quiero enseñar esto, porque quizás para que podamos ver bien lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, dice el fruto. Pero dentro de ese fruto, como les acabo de leer hace un ratito, está, hay varias, varios ¿verdad? frutos que les mencioné. Esto es la matrushka. La matrushka es una muñeca rusa eh, de Rusia. Yo la utilizo mucho cuando estamos hablando de matrushka. Que tengo que decirle que nadie se entere. Se va a entrar todo el mundo. ¿verdad? Eh, mi esposa eh, le encanta esta matrushka. Este, y me ha hecho eh, entre frío, acá dice entre nosotros, entre sí. frío, lluvia, conseguir conseguirle sí. matrusca y volver de nuevo al sitio donde estaba, pero nada, nos gozamos, lo decimos siempre porque somos viejos gozos, pero, pero gozo no importancia, yo creo que lo que ella va a decir ahora, si tuviésemos un proceso de entrevista, ¿verdad? Podemos, a mí me gusta hacer siempre inventar, este, y yo le preguntar a la verdad, ¿qué, qué importancia tiene esa matrusca y cómo nos enseña. Acerca del Espíritu Santo de Dios. Y, ahí, y yo creo que estén atentos. Si te quieres desconectar, no te desconectes ahora. Mantente conectado ahora, en estos próximos minutos. ¿verdad? Te quiero dejar en expectativa, porque yo sé que a veces las, las horas pasan y nos quedamos, nos cansamos un poquito, pero mantente ahí, porque hay algo bien interesante. En esta enseñanza yo no quiero que tú te lo pierdas Así que mantente conectado Miren cuando yo les hablaba que la, la Plataforma del fruto verdad De todo lo que les mencioné se trata del amor Y leemos en Efesios 3 17 dice para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados En amor seáis plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál es la anchura La longitud, la profundidad Y la altura y de conocer el amor De Dios, de Cristo que excede de todo conocimiento para que sea lleno de la plenitud de Dios. Yo les hablo precisamente de esto y porque la matruшка nosotros lo utilizamos en precisamente en cuando hablamos de matices de mujer para hablar de las facetas de la mujer, pero yo quiero que tú, ¿verdad?, trates de pensar en el fruto del espíritu. Esto lo aprendimos de un profesor que respetamos muchísimo, ¿verdad? Y, y lo aprendimos de él esto. Y miren lo que va a pasar con la matruшка, yo le voy a pedir a mi amor, que... ayudante que me ayude por aquí este imagínense verdad que ese es el fruto del espíritu y por aquí sigue vamos a, a aparecer voy a, verdad siguen mostrando verdad eh, otro fruto de los tamaños ok imagínense que aquel es el amor este es el gozo se acuerdan que le dije que los de el carácter eran el gozo y la paz ya vemos visto mi amor ya que esto pero lo es en vivo. Sí, nosotros sí, queremos sí. que ustedes aprendan, aprendan esto con nosotros hoy. Oye, Imagínense que, que ese es el bien. fruto del amor. Aquí tenemos el fruto del gozo. Pudiésemos decir que este es el fruto de la paz. Sabemos ¿verdad? que es un solo fruto dentro de eso, ¿verdad? Cuando ya menciona Exacto. los frutos, eh, nos estamos refiriendo a ese entorno, eh, pero para la enseñanza lo estamos hablando de esa manera. Y esto, eso formaba carácter, ¿verdad? Y les hablé que lo que nos acercan a los demás está la bondad. Pudiese estar la benignidad, ¿verdad? Pudiese estar mansedumbre, ¿verdad? Pudiese también estar la templanza, ¿verdad que sí? Seguimos sacando, ¿verdad? La fe. La fe. Y ahí tenemos los nueve frutos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se queda este pequeñito que está aquí. Miren esta cosa. Miren esto tan bello. Me voy a acercar a la cámara para que lo puedan disfrutar. Y tú podrás decir, pastora, ¿y qué fruto es ese? Pues, ¿y por qué no decimos que estos somos nosotros? Y que nosotros necesitamos todo esto. Todo esto. Este mini mini soy yo. Y yo necesito todo para poder caminar en el, la profundidad del Espíritu Santo Y a veces nos concentramos y pensamos que nosotros somos este y nada que ver Todo esto abarca lo que es el Espíritu Santo en mi vida En mi niño interior En este niño interior que necesita desarrollar un carácter Que necesita desarrollar un gozo, una paz y también necesita Dios trabajar en ese acercamiento a los demás. Y también necesita trabajar en mi vida interior, llenándola de mansedumbre y templanza. Y cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Y sabemos que así tan indefensos como quizás pueda ver esta cubriendo. hoy, Dios te va cubriendo. Y Por te va llenando como, de su amor, esa ¿verdad? Sombrera. Eso es así. Que nos va llenando que nos va llenando, que es nuestro paraguas, ¿verdad? La palabra paracleto, yo hablo en matices de mujer que la palabra paracleto viene del origen de la palabra paraguas, me cubre, o sea, y cuando yo estoy, yo conozco que el Espíritu Santo, nos, que nos ha sido dado, o, ocupa esa función de ejecutivo, de la Deidad, es parte, ¿verdad?, de ese trino, es el Consolador, es el que se quedó con nosotros hasta que el Señor Jesús vuelva otra vez, yo saber que estoy cubierta y vuelvo a estar otro, otra cobertura y otra cobertura y otra cobertura, lo que está haciendo mi esposo ahora mismo, es cubriendo, es cubriendo eso que tú a veces piensas que no puedes hacer y Dios hoy te está diciendo, entra en la profundidad del Espíritu Santo para que al alcances la victoria, para que alcances ver lo que tus ojos naturales no ven, porque hay algo sobrenatural que te está esperando, no es casualidad que estés conectado a 48H, al maratón, a las redes sociales que le deja compartir, no es casualidad hoy, hoy Dios te está diciendo, te estoy cubriendo de esta forma para que puedas vencer, para que puedas entender lo ancho, lo profundo, lo largo y lo extenso de lo que Él te está dando, para que entres en la plenitud de Dios que lo llena a todo y lo transforma de una forma gloriosa, ahorita cantábamos qué tiene tu espíritu que cuando me toca verdad me hace temblar y es que es la misma presencia de Dios que en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, cuando sea el momento te va a tocar, te va a impactar y va a desarrollar en ti carácter. Y gloria a Dios porque ahí estamos escondidos en, en su mano, estamos escondidos en su amor, estamos escondidos bajo la cobertura de su gloria que hoy te está diciendo no estás solo, no te canses, no te rindas, no enganches los guantes, lo que te está dando hoy es poderoso. Y yo no sé tú, mi amor, pero hay una presencia de Dios especial hoy que le está hablando a una pastoral diciéndole, no te canses, estás cubierto bajo mi gloria, no quiere, estás cubierto no bajo cubrirlo, la unción. No amén, cubrirlo. amén. ¿Vieron el ejemplo que esa sí, pequeñita cómo va siendo cubierta, sí, cubierta? Sí, sí. Y es que no somos fuertes. Es. El fuerte es Él. Eso es. Porque todo lo puede Cristo con fortalece Eso es, eso es. Y gloria a Dios porque su amor, su amor nos cubre, su amor nos abraza. Dámela mi amor, la matrulla. Cuando nosotros sabemos que esto es la cobertura de Dios, que mire. A el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente yo creo que ahí no hay más nada que buscar en palabra jíbara buen español de Puerto Rico pueblerina te tenemos que decir que ahí no hay más nada porque cuando estás cubierto bajo el espíritu santo y has entrado en la profundidad de su amor y has entendido tu ministerio y has entendido tu llamado todo todo todo cobra. A la sentido. pregunta que siempre nos hacen Ah, esto significa que no hay tribulación que no hay situaciones difíciles no, no, no, no si te decimos eso estamos en lo contrario y lo repito a cada rato estamos mal va a haber situaciones Aleluya. pero estamos bajo la cobertura del cielo. Sí, hemos pasado ¿verdad? en este 2020 situaciones a nivel mundial y a nivel individual como puertorriqueños que somos en el caso nuestro caribeños en otros países como Honduras eh, que han sufrido también eh, grandes eh, desastres atmosféricos, y, y, y vemos hoy cómo, cómo podemos nosotros seguir confiando porque Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Queremos también bendecir la iglesia en Cuba, la es. iglesia que, que yo sé que es poderosa, porque es que es la iglesia del Señor. Si te han dicho no, porque es la iglesia pequeña, la iglesia más grande, no, no, no. Es que la palabra de Dios fue derramada. Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia eso de Jesucristo. Es, Así que es. somos esa iglesia completa, esa iglesia alrededor del mundo que hoy está siendo impactada con esta palabra. Es un reto, son 48 horas. Es un reto fuerte. Pero cada vez que tú estés, yo siempre digo que, que posiblemente te estás conectando ahora porque el mensaje es para ti hoy. Y, y mañana te vas a conectar y, y te vas a conectar en, en, más tarde pero el mensaje va a ser va a ser para ti pero cómo es porque es que Dios sabe eso Gloria a Dios. tú dejas que tú solamente abre tu corazón y dile Señor háblame yo estoy seguro que él te va a hablar Amén. Señor ayúdame yo estoy seguro que él te va a ayudar ahora que no pasa como yo quiero de rápido o de lento no sé no sé cuál es tu caso rápido lento y nosotros de nuestros hijos aprendemos un montón. Y parte de lo que estamos escribiendo, eh, eh, eh, contamos y decimos que cuando nuestros Los hijos tienen nueve años, quieren tener diez. Y ahora que uno pasa ya de unos más de 15 años, queremos tener menos, 15. ¿verdad? Quince, no es 15 Así que nos queremos ajorar y vemos cosas. Eh, eh, yo decía, en lo que estamos escribiendo, yo decía que mi hijo quería, eh, eh, yo a veces subo al techo de mi casa. Eh, y, y, y, y limpio el área y mi hijo quería subir. Yo sé que no tenía la edad para hacerlo. Le dije, cuando tú tengas la edad, que estés seguro, vas a poder subir conmigo al techo a trabajar. Ahora que quizás tienes la edad, no lo hace. Esa es la curiosidad de la vida. Y es un ejemplo que a veces queremos hacer cosas en Dios cuando Dios no las pone, no las queremos hacer. Y, y nos retenemos, nos aguantamos. Tu pastor, tu, tu líder de la iglesia, eh, somos un testimonio. No, no queremos... Hablarte cosas que, que, que realmente son ilusorias, imposibles. Hemos pasado, y te podemos contar nuestra historia para bendecirte, 25 años de, de ministerio pastoral y hemos pasado situaciones complejas y otras menos complejas, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y cuando tú tienes un llamado de Dios, no sé, percibimos, ¿verdad?, enfatizar sí. en eso el llamado, sí. Dios te va a respaldar. Sí, señor. Y tú vas a ver el respaldo de Dios. El respaldo de Dios fue el mismo respaldo que tuvo Jesús. No siempre se traduce en que los doce que están contigo te van a respaldar. Porque Jesús no fue respaldado por los doce. Pero tú vas a recibir el respaldo del cielo. Y quizás una experiencia eh, tan trascendental y tan poderosa como la que tuvo Jesús cuando el mismo Padre se oyó la voz y dijo, este es mi amado el cual yo tengo en el cual yo me deleito yo no sé, pero, pero cuando yo, y vuelvo y repito estamos escribiendo, estamos desarrollando ¿verdad? un libro y, y hablamos de nuestros hijos, porque cuando tú hablas de verdad de, de tus hijos, aprendes tanto, yo me deleito en ver a mi hija, me deleito en ver a mi hijo, a nuestro hijo y nuestra hija, y me complazco cada vez que ellos, ellos logran algo, cuánto más Dios con nosotros, porque Dios sabe de ti y quiere y, que y, revela, y revela en su tiempo Amos 3.7 dice la palabra del Señor porque no hará nada Jehová el Señor sin que, lo re, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas y yo quiero hoy dejarte una palabra, cinco cositas para que puedas entrar en la profundidad del Espíritu Santo, sabes qué te lo va a revelar antes. Lo que quiera hacer. Hacia dónde te dirige este año. Te lo va a revelar antes. Porque es su palabra. Dice Amor 37 que nos lo revelará antes. Y otra, otro punto es. Que se gesta, nace en una vida centrada y llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una encomienda y queremos entrar en la profundidad de Él, eso nace, eso, eso se crea cuando entramos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu. ¿Y cómo se logra eso cuando invertimos tiempo de rodilla? Cuando invertimos tiempo para llenarnos de buena palabra. Cuando no estamos mirando hacia el lado, ¿qué está haciendo fulano, fulano? ¿Qué está logrando? Mira, ¿por qué yo no lo.? no, no, no. no. No te desenfoques de lo que Dios quiere hacer contigo. Enfócate en la misión que ha puesto en tus manos. No es negociable. Lo que te ha dado no se va a frenar. No se va a frenar. Se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre lo que Él hace para nosotros y cuando entramos en una profundidad es algo sobrenatural y eso sobrenatural de Dios yo creo que es lo que lo hermoso que nos lleva a conocer lo ancho y lo profundo de su amor, y yo creo que cuando entramos en eso sobrenatural, yo no sé ustedes, pero hay momentos en los que uno entra en esa cuevita en la mañana en la madrugada oral, y tú no quieres salir de ahí, nos ha pasado y no, y no queremos salir al exterior a, a hacer nuestras cosas quisiéramos quedarnos ahí acurrucaditos, abrazaditos del amor del Padre, y cuando tenemos que irnos, porque suena el reloj porque hay que ir a trabajar, porque hay que llevar a los niños a la escuela, hay que conectarlos a, a su clase. Decimos, ay, yo no me quiero hoy, yo no sé cuánto les ha pasado. Pero hoy, este tiempo, tómalo y disfrútalo en los brazos del Señor. El Señor hoy te dice que no te canses, que te cubra, que te cubre, y que te cubre con muchas capas, que habitas al abrigo del Altísimo, que entres en esa profundidad porque te revelará antes lo que tienes que hacer en tu misión de vida. Todos nosotros tenemos que hacer algo para el Señor. Y mucha gente, y esto lo he dicho antes, a veces nos concentramos en los ministerios grandes de las iglesias como es el predicar o el cantar, que son los, ¿verdad? los que tienen que ver con plataforma. Pero ¿sabes qué? En las iglesias hay más de 30 ministerios y cada uno esperando por alguien que lo tome de la mano. Porque cuando tú abrazas un ministerio, ya sea el de la iglesia limpia para todos, ya sea el ministerio de la niñez, ya sea el ministerio de, de mantener, cuidar la planta física, el ministerio de servidores, el ministerio del que recibe la gente en la mañana, cada uno de esos cobra sentido y es parte de la unidad del espíritu. Porque eso lo dice Efesios 3, dice que somos solícitos en el espíritu, en estar unidos para la buena obra del Padre. Amén. Así que, estás, ¿verdad? escuchando 48 h Sí, señor. Entrando en la profundidad del Espíritu. Gracias por la iniciativa del pastor Antonio Florido, cual apreciamos. Sí, señor. Todo corazón. Yo sé que, ¿verdad?, eh, no se está haciendo esto para promocionar nada, pero, pero yo sé del libro, mi amor. Eh, yo sé que, que es importante que podamos auspiciar, este ministerio, eh, entrando en la profundidad del Espíritu. El hermano Antonio escrito este libro para bendecir al cuerpo de Cristo sí, sí. Y yo creo que en la medida que nos vamos capacitando como cuerpo de Cristo, esto es una experiencia este libro es un libro que te lo puedes leer en un día como mucho dos verdad, si te interesa la lectura si lo quieres compartir poco a poco ver cómo el Espíritu nos confronta cómo el Espíritu nos va, nos va llevando a, a esa intimidad con Dios en la adoración eh, estos capítulos tan hermosos y al final haces unas notas, o sea, que, que es un libro que te va a mantener, ¿verdad?, eh, constantemente eh, vivo, leyendo, y lo puedes releer para volver a él. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender lo, la importancia que es entrar en la profundidad del Espíritu. Que es algo que, que Pablo dice, sé lleno del Espíritu Santo. Y vuelve y dice, sé lleno, y no dice, pero es que ya yo fui lleno precisamente entrar en esa profundidad porque desde que creímos Dios nos selló con su Espíritu Santo y esa discusión teológica se tiene en muchos foros, yo sé que este no es porque lo que queremos es dar cosas prácticas y cosas que tú y yo podamos entender pero todos entendemos una cosa, que el Espíritu Santo de Dios está con la iglesia y en la iglesia para bendecirnos fortalecernos construirnos, edificarnos los unos a los otros. Así que en, en este cuerpo de Cristo hay muchas, como decía la pastora, muchos talentos, muchos dones los cuales tú y yo podemos servir. Hoy servimos en uno, mañana en otro. Así que, que yo sé que te enriquece. Yo, yo, no, yo no pensaba en un momento de mi vida tocar cuando era pequeño, me he enseñado a tocar eh, música, guitarra y otros instrumentos más. Y eso, ¿verdad? No, no fue para decir, no, no, que yo voy a ser pastor. No, no, no. Y ha sido una bendición la multiplicidad de talentos y dones que Dios ha dado para beneficio y bendición del pueblo, para glorificar a Dios, Amén. que es lo más importante. El, el, el pastor habla en su libro acerca de la gran comisión. Y lo que te estamos hablando hoy es que te abraces a la gran comisión que Dios ha puesto en tus manos. Y en una parte del libro él escribe, la intención de mi oración es que tú seas impactado y sensible a la voz de Dios y puedas entrar en acción. Y yo creo que hay un llamado a nivel del mundo de que entremos en acción a lo que Dios quiere que hagamos. Y que si el, la acción nuestra es servir a otro, ayudar a otro, eh, bendecir al prójimo, darle una sonrisa, darle una oración a la persona que encuentra en el supermercado, en la calle, en el trabajo, donde quiera que yo vaya, si esa es tu comisión, si esa es tu misión, hazla con gozo, hazla con gozo, hazla con gratitud, porque es que en la medida en que nosotros damos, el Señor se encarga y el Espíritu Santo se encarga, de, de, de cuidarnos, de bendecirnos, de, de organizar las cosas que podamos necesitar que sean organizadas en nosotros. Porque todos necesitamos algo de que recuperarnos. yo Hablamos en nuestro programa Tiempo de Recuperación que, que todos hemos sido recuperados de algo en la vida. Todo, todo el mundo ha sido recuperado de algo en la vida y cuando nosotros vivimos desde la gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el Espíritu Santo nos santifica, nos salva, nos restaura, nos redime en su amor, es algo glorioso. Y yo creo que el consolador se quedó para recordarnos todos los días el amor tan grande que ha tenido el Padre para bueno, nosotros. Por eso que nos estamos capacitando. Sí, Señor. Algo muy interesante, yo compartí con unas amistades. Y, y de todo le sacamos algún beneficio espiritual. Él decía que le que estaba, y para un, participar de una actividad atlética, deportiva, él decía que el plan estaba tan y tan trazado, que lo último, cuando dice, yo o sé, sea, le dice, es la chery, la, lo que falta en buen puertorriqueño, eh, él dice que ese día de la competencia era el día justo, Después de haberse preparado tantos días, ese, eh, eh, los que ya conocen de esto, de este, de, de, de este deporte, de, el, el, el, el que lo entrenaba decía, es que ese día es el que va a ser el día justo. O sea, si pierde ese día o pasa ese día, el adiestramiento no funcionó. Y, y lógicamente esto ¿verdad? hay que creerlo, entenderlo de esta manera. Así que Dios en estos meses, eh, principio de año, nos prepara para esa batalla. Nos prepara para ese día, para esa hora, eh, para, para, para que podamos hacer las cosas correctamente. Jesús se prepara. Yo creo que, que, que algo nos ha dado Dios en este tiempo, la iglesia, es que nos aprendemos a prepararnos, a capacitarnos, a instruirnos. Y hay un momento donde las disciplinas espirituales, como el ayuno, la oración, la meditación, eh, entrar en esa profundidad de Dios para escuchar qué Dios tiene que decir. O nos levantamos, ¿verdad? A veces rápido en el día o amorado. Y en este tiempo que hemos estado un poco libres dentro de, de las cosas del trabajo, eh, podemos eh, eh, quizás estar un poco más con más calma, pero el momento donde hay que llevar ese, ese, esa, ese patrón de vida tan amorado, ¿verdad? Nos, no, no nos ocupamos de momento de entrar en esa presencia del hoy Hoy te invitamos, te invitamos a que compartas 48 H maratón. Y, y lo compartas con otros Búscalo allí en las redes sociales En Facebook, en Youtube 48H Maratón Para que puedas compartir con otros la bendición de Dios Este es séptimo maratón Entrando en la profundidad del Espíritu Santo Queremos adorar al Señor Con alguna canción Y luego queremos hacer un llamado a salvación Si hoy has sentido que Dios te ha hablado Que te has sentido que estabas parado En los rieles del tren y sin saber para dónde caminar y de momento nosotros te hemos empujado, gloria a Dios por eso, porque lo que queremos es que te acerques al Espíritu Santo porque el Señor quiere hacer una obra grande grande, grande, en cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser de bendición a alguien más así que yo creo que podemos adorar al Señor con algún plástico mi amor Nos preparamos verdad para ese momento dentro de nuestra participación eh. la oración final de de llamado también para salvación y, y, y podemos vivir de esas experiencias que Dios nos da hay un cántico que comúnmente nos gusta cantar y, y lo compartíamos en quizás en, en otros maratones de oración pero queremos volver a compartirlo contigo ¡Gracias! No. ¿no? tú has sentido que es la voz del Señor. Yo quiero que pongas atención a esa voz y puedas en este día entregar tu corazón al Señor. Él está dispuesto a recibirte tal y como estás. Y la experiencia es que Dios nunca le ha, hecho, le ha hecho mal a nadie. Así que te invitamos a que puedas aceptar al Señor como Salvador en este día. Y entregues tu vida al Señor. Eso es lo más importante que tú puedes hacer en toda tu vida. No importa la edad. Sea uno, sea cuatro, sea cinco, sea seis, siete años, noventa, cinco, cien años. Este es el momento de Dios para tu vida. Había un gran pastor que conocemos que decía este es el momento de Dios. El momento de Dios para tu corazón. Para impactar tu vida y bendecirte a ti. Y a tu familia yo quiero mi amor que comparecemos este momento todos aquellos que nos están viendo puedan comenzar a escribir no solamente una petición por algún familiar o alguna situación particular que también vamos a orar sino por salvación que tú escribas y pongas tu nombre como lo quieras hacer y pongas tu mano ahora mismo en tu pecho y puedas repetir con nosotros estas palabras Padre bueno, te acepto como único y exclusivo salvador. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre, preciosa. Ayúdame a amarte y amar a mi prójimo. Padre, recibe mi corazón en tus manos. Quiero ser tu hijo. Quiero agradarte y que la sangre de tu hijo Jesús perdone todos mis pecados y todas mis faltas. Amén. Te recibo, Señor. Como Salvador, recíbeme como tu Hijo en esta hora. Y sé que hay ángeles cantando y adorando en el cielo por mí que te he recibido. Amén. Así que has confesado a Jesús como Salvador. Amén. Oh, pastor, solo basta así, solo basta así. Tú comenzabas, ¿verdad?, a buscar una iglesia cercana, de buena relación contigo, de alguna amistad que te ha invitado y comienza a congregarte. No porque te vayas a salvar, ya has sido salvo en esta noche, sino porque entrarás al cuerpo de Cristo y lo que hemos hablado aplicará a ti. Y te va a bendecir en la relación con el cuerpo de Cristo. Amén. Disculpen. Y esa relación te bendecirá. Fortaleceré tus vínculos y tu familia será bendecida. Queremos aprovechar mi amor y orar por cualquier petición amén, amén. de salud, de, del año borrado por salvación, pero financiera o cualquier otro tipo de petición. Amén. Quiero que ahí donde estás eh, cierres tus ojitos y, y adoremos y creamos en fe que el Señor en estos momentos está abrazándonos y, y está escuchándonos, está prestando su oído para para escuchar nuestra oración. Padre, gracias, Señor Jesús, por cada familia, por cada matrimonio, por cada hijo, por cada hija, Señor Jesús, que se ha podido conectar a 48H, el maratón, Señor. Gracias por este tiempo de entrar en la profundidad del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en esta hora abrace, Señor Jesús, a la familia, a los matrimonios que te necesitan, Señor, a los hijos, oh Dios, que necesitan ser reconciliados con sus padres, Señor Jesús, y a los padres que necesitan ser reconciliados con sus hijos en esta hora. Te pedimos, oh Dios, que el perdón, Señor Jesús, que el amor, que el gozo, que la paz, que la mansedumbre, la templanza, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, Señor. Hagan su, su trabajo, Espíritu de Dios, en esta hora, que todo el fruto del Espíritu en esta hora comience a fluir en cada persona, Señor Jesús, que está aquí conectada. Te pedimos, oh Dios, que traigas redención, Señor, que traigas buenas conversaciones llenas de tu Espíritu Santo, oh Dios, que hayan procesos de perdón en esta hora, Señor, que hayan familias que comiencen a hablar este hijos que no le hablaban a sus padres en esta hora, Señor Jesús, derrota toda cadena, oh Dios, que haya liberación del corazón, liberación de la mente, liberación de las emociones, liberación de las relaciones, Señor Jesús, oh Espíritu de Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que vengas oh Dios, y comience Señor, a tomar dirección en la planificación, en el desarrollo, en el crecimiento, Señor Jesús, de cada uno de nosotros. Señor, de toda la gente linda que se pueda estar conectando o que luego vea, Señor Jesús, esta transmisión. Yo te pido, mi Dios, que tú seas fluyendo para ellos en esta hora, que escuchemos los testimonios de redención, de restauración, de perdón en familias completas, Señor, que tú has hecho, Dios, a través de este medio, porque sabemos, Señor Jesús, que todo te pertenece, que somos una creación tuya, oh Dios, y que tú nos invitas, Señor, a vivir a vivir libre de conflicto, a vivir amándonos, a vivir perdonándonos, a vivir abrazándonos, Señor. Que eso sea real, oh Dios, en esta hora, en la vida de cada ser humano que se pueda conectar en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, Señor, en esta hora y te damos las gracias porque creemos y sabemos, Señor, que tú has llegado allí donde te necesitamos Señor, donde la gente te necesita Jesús en esta hora, sabemos que tu Espíritu Santo hace todo posible y nosotros estamos contentos porque sabemos que el Espíritu Santo una vez más hace como Él quiere y lo trabaja a su a su antojo, mire a su forma, porque cuando Él lo hace, lo hace bien. Lo hace bien cuando nos saca de, de, los, de los cuatro paredes, cuando miramos el aula de box porque Dios se encarga de trabajar lo que está dentro de la caja y también lo que está afuera. Y glorioso es eso. Ya ¿Ve? estamos en el filo de nuestra participación. Eso es. ha sido los pastores Israel y Sonia ¿Eh? sí. que te hemos compartido contigo este momento, así que damos gracias al, al Pastor Antonio Florido, su ministerio, y acuérdate que estás escuchando 48H, entrando en la, la profundidad del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Búscalo por allí, dale share y nos consigue en Facebook a través de Matices de Mujer, by Sonia Navarro y al Pastor Israel en su página Israel Figueroa, ahí estamos para servirte. Así que Dios te bendiga en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Disfruta la presencia del Señor, abraza el Espíritu Santo ahí y no lo suelte, como dice el Pastor Antonio en su libro, entrando en la profundidad del Espíritu. Que Dios te bendiga. Nos vemos, que tengas un día puro color. Amén.